¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero explicarte las claves para poder diseñar una cocina con islas, sobre todo si tienes un espacio bastante amplio en casa. Porque claro, muchos pensamos que cuando tenemos una cocina pequeña no nos entran las cosas y también es un problema a la hora de diseñar. Pero quiero, quiero explicarte algo. Cuando nos enfrentamos a un proyecto en el que también tenemos bastante espacio, sigue siendo complejo el diseño para que la cocina no se vea monstruosa. En este caso, ¿cómo se hizo? Zona o salida al jardín, zona de luz natural, hacia aquí. Y esto va a ser importante, hacia dónde entra la luz. Y te explico por qué. Porque la isla central cocina y mira hacia el jardín. Zona de aguas, en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque este pequeño ventanal de construcción también nos ofrecía otra entrada de luz. Y poder estar en el fregadero teniendo una ventanita adelante me gusta. ¡Ojo! Lo advertimos en el vídeo de tendencias para este año 2023. Papel pintado en las paredes, claro que sí, es un acierto. Zona de torres, no cargarla demasiado. Intentar que sea lo más simétrica posible. Dos torres a un lado, dos torres al otro y en el centro un bonito desayunador. Si puedes, lo digo en todos los programas. Deja el interior en el mismo color que el exterior, como en este caso la meseta y los laterales y ahora sí aquí en la isla puedes decidir si colocar la campana arriba en el techo o colocar como en este caso una placa con extractor hemos elegido un modelo de bora y hemos utilizado la iluminación para la parte superior importantísimo en estos proyectos tanto el frigorífico como el congelador dejarlos integrado y por supuesto los pasos 92 centímetros en la zona de atrás un metro 26 en esta parte y un metro 60 super holgado para salir al jardín ahora ya sabes las claves para poder poder diseñar una cocina de gran tamaño. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!